El tema que nos reúne hoy es un ranking que, a pesar de ser sumamente interesante, nos invita a reflexionar y, sobre todo, a crear conciencia. En especial de cara a los más jóvenes de la audiencia que algún día van a estar arriba. Ahora sí empezamos. Número 7. Si estás buscando peligro en tu mundo, este mod es para ti. Mousy Smox. Este mod añade un abominable yeti, una armadura poseída y una extraña criatura que tiene diamantes en la espalda. Quedan muy bien en el juego y ambientan de manera perfecta. Está disponible para la versión 1.17 en adelante. Si deseas descargarlo, recuerda que todos los links en los comentarios. Luca. Bueno. Número 6. Si eres fan de Pokémon, quizás te guste este mod así si es hablo de Pixelmon para Minecraft Bedrock, con alrededor de 400 Pokémon que puedes capturar y hacer batallas Pokémon donde podrás retar a tus amigos. De igual manera puedes probarlo y recordar las series del Dog Madness. de estamos en Minecraft. Sí, Pixelmon. Número 5. Con este mod, podrás decorar tu casa, al siguiente nivel, podrás tener hasta tu propia, PC Gamer, además el mod incluye mesas, sillas, sillones y hasta un calendario. Lo mejor del mod, es que podrás ver hora de aventura en el televisor. Y ya para terminar me gustaría resaltar, que incluye algunas, consolas de videojuegos, y cámaras para montar, tu setup gamer. Número 4. Si lo que quieres es llevar tu experiencia de juego al máximo. Debes darle un vistazo a este mod, el cual añade físicas realistas al juego. Seguramente seas tú el que explote y no tu teléfono, ya que promete correr bien hasta en dispositivos de 1 GB de RAM. Y porque está en esta posición, el problema es que requiere, Curse Forge, y para los dispositivos de iOS es imposible correr los archivos. Número 3. El mod, Incredible Creatures. Incluye varios animales para tu juego, algunos lindos, otros no tan amigables, pero todos son asombrosos y divertidos. Con muchas variedades de animaciones, comportamientos, modelos y texturas. Es como el famosísimo, More Creatures, pero para Bedrock. Sinceramente yo sí me lo pondría. Y antes de seguir avanzando, ¿te gustaría que les hiciera una review, a todos, los mods del top? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 2. Ice and Fire. Así es si quieres ver el mundo a ver, necesitas de un dragón. Y es lo que añade este mod, además de jefes, tales como, un cíclope, una medusa, sirenas y demás. Este mod está cargado de aventura, y colmado de nuevos enemigos, ya es hora de que le des un vistazo, y derrotes a bestias de la mitología nórdica, montado encima de un dragón, o algún pegaso. Antes de mencionar el primer puesto. Vamos a hablar de un mod para divertirse y hacer carreras con tus amigos. Hablo de... Go Cartadón. Y los autos vienen en seis flamantes colores. ¿Qué esperas? Pruébalo ya. Y crea pistas únicas. Ahora sí. Número 1. En este puesto he querido poner Minecraft con Salaf, debido a que el mod está en alfa he decidido no incluirlo, así que el mod es Crash Craft. ¿Podrás sobrevivir a una noche con horrores? Construir una base que será admirada, y vencer tus pesadillas, y no es todo lo que el mod añade, ya que hay, muchísimos enemigos, biomas, minerales, nuevas espadas, mascotas, y hasta hormigas. Tan solo la wiki contiene, 189 páginas, para ver los crafteos. Y además añade la muerte a tu mundo ya que si, Godzilla te ataca es imposible matarlo. Y por si lo preguntas, el mod también añade una novia, y está petadísimo de objetos, armaduras, y trajes de superhéroes, simplemente una joya, te invito a probarlo. Déjame tus comentarios. ¿Te gustaría que lo probara? Dale like, para traer una segunda parte. Suscríbete al canal para no perderte del contenido. Gracias por los mil subs. Ahora sí, me despido recordándote que, eres un crack.